La vida no tiene un sentido. Yo tengo que darle un sentido a la vida. Tengo que luchar para darle un sentido a mi existencia. La pregunta que sigue y que es la que le da sentido a esta discusión es ¿Soy verdaderamente libre para darle un sentido a mi existencia? ¿Soy libre? ¿En verdad soy libre? ¿Qué tal si la naturaleza me está condicionando? ¿Qué tal si el destino me está condicionando? ¿Qué tal si la familia en la que nací me está condicionando? ¿Qué tal si el país me está condicionando? ¿Qué tal el gobierno? ¿El gobierno me está condicionando? ¿La religión me condiciona? ¿La sociedad me pone reglas? Sí, sí lo hace. Hay reglas en la sociedad, hay reglas... En la religión hay reglas en los países en la escuela hay reglas existen los derechos humanos en la familia en la naturaleza y en los mitos hay reglas claro que sí pero nosotros inventamos las reglas y nosotros las podemos cambiar eso van a decir algunas personas entonces somos libres o no somos libres sí o no básicamente esa es la discusión y se han dicho un montón de cosas referente a ella. Nosotros tomaremos como postura y como análisis el libro de Sartre. El existencialismo es un humanismo. Bueno, les digo de una vez, no es un libro, es una conferencia. Esta conferencia hecha libro fue uno de los precursores para difundir las ideas existencialistas. Lo primero que nos dice Sartre es que hay existencialistas cristianos y también hay existencialistas ateos. Él es un existencialista ateo. Lo que tienen de común estos existencialistas es que no importa la situación que se esté dando, siempre tendremos la capacidad de escoger. Bueno, en el caso de Sartre estamos obligados a ser libres y nos da mucho miedo asumir nuestra libertad. La existencia precede a la esencia, es una de las frases principales o capitales de este libro. Lo que significa es que los seres humanos, primero, existimos y una vez en la existencia, debemos de definirnos. Es decir, que puedes inventarte. Tú eres el inventor de tu esencia. De hecho, estamos condenados a inventarnos a nosotros mismos. En este libro hay un ejemplo clásico que nos ayudará a entender la posición de Sartre. Nos habla de un niño que falleció su padre y una institución religiosa lo le dio albergue por caridad. Dentro de los otros niños nunca destacó, nunca tuvo logros honoríficos. Fracasó en una relación sentimental, fracasó como militar y bueno, se podría considerar un fracasado en todo. De alguna forma, eso era un signo. Eso era un claro signo. Pero, ¿de qué? Él decidió hacerse jesuita. Se dio cuenta que para él no había triunfos mundanos. Solo tenía la fe y la santidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿A poco no parece que él, y solamente él, dio el sentido al signo? La verdad es que de su fracaso se podrían sacar muchas deducciones diferentes. Se podría hacer carpintero, se podría hacer político, se podría hacer revolucionario. Cuando nosotros acudimos a una institución o a una religión o a una autoridad a que nos dé un consejo, tú has escogido esa religión, esa autoridad y en el fondo sabes más o menos lo que te va a decir. Sabes el tipo de consejo que te va a dar. Tú eliges el consejo que quieres escuchar para reafirmarte, para definirte. Puedes definirte dentro de todos los fracasos que has vivido o puedes definirte dentro de todos los triunfos que has tenido. Esa es una decisión tuya. Bueno, de tal modo que los artistas no nacen artistas. Los herreros no nacen herreros, los héroes no nacen héroes, los campesinos no nacen campesinos. Cada uno se construye de la forma en que quiere construirse. Bueno, después de estos temas, Sartre nos habla de la ética del compromiso, que en esta parte es en la que yo siento que Sartre se pone un poco más débil en sus argumentos y en sus ideas. En esta parte me cuesta más trabajo tanto estar de acuerdo con él, que también de una vez se los digo, yo no estoy de acuerdo con las ideas de Sartre. Yo solo trato de explicar sus ideas, solo eso, explicar sus ideas, aunque no estoy de acuerdo con ellas. De hecho, opino, tengo opiniones muy contrarias a las opiniones de Sartre. Pero, bueno, yo las voy explicando aquí, y también sus contradicciones. La ética del compromiso o si ustedes quieren, la ontología del compromiso, parte desde una antigua discusión filosófica. Esto empieza con Descartes en su libro Meditaciones Metafísicas. En este libro, Descartes empieza a dudar de todo lo que ve, de todo lo que oye, de todo lo que le han dicho que es verdad, y Descartes decide... Buscar una verdad que sea autónoma, que no necesite de otras cosas para ser verdad. Que sea verdad por sí misma, que sea evidente y llega a una verdad que le parece factible. Pienso, luego existo. ¿Pienso? Sí. Entonces, seguramente estoy existiendo, de lo contrario no estaría pensando. Con esta verdad es con la que se queda Descartes. Del pienso, luego existo de Descartes, John Paul Sartre, saca muchas implicaciones más. Para Sartre, cuando yo digo que pienso, estoy existiendo. Y cuando estoy existiendo, estoy existiendo con los otros. Su existencia se afirma al mismo tiempo que la mía. Esta parte ya es más complicada, porque cuando están los otros, es cuando están las circunstancias es cuando está la coherencia, es cuando están las relaciones y el compromiso referente a los demás y a mi situación. Y tendríamos que hablar de la razón dialéctica y de la razón analítica que si ustedes quieren podemos entrar dentro de estas ideas que están en el pensamiento de Sartre. Vamos a resumir en una frase las ideas de Jean-Paul Sartre. El hombre se hace no está todo hecho desde el principio. Se hace al elegir su moral y la presión de las circunstancias es tal que no puede dejar de elegir una. No sé si ustedes han visto la serie Skins. Es una serie británica de adolescentes que, pues la verdad, viven una fiesta. Hay una escena en especial en la que Tony le dice a Sid que la vida no tiene reglas. Que la única regla de la vida es el BANG. Esto lo dice pensando en la física cuántica, que no hay reglas porque las partículas subatómicas se mueven sin ninguna regla y por ende nosotros no tenemos que seguir ningún tipo de regla. <ríe> Esto que le dice Tony a Sid es bastante existencialista porque si en el mundo no hay una determinación fija, que parta desde la física, tampoco habrá, tal vez, una determinación que de la física termine por incurrir en la moralidad de los hombres. Este ejemplo de la serie Skins nos ayuda un poco a conocer las ideas que están dentro de los existencialistas, que de alguna forma es una idea muy antigua que parte desde las partículas de Demócrito, en la que el movimiento de las partículas era un movimiento azaroso. Ja, <risa> ya lo sé, es complejo, es pura filosofía. Ni modo, no hay de otra. Las ideas de Sartre no son del todo perfectas. Si a mí me preguntan, oye, ¿hacia dónde te inclinas? Pues yo puedo decir, a mí me gusta el capítulo final que escribe Klau-Levi-Strauss. En este capítulo, Levi-Strauss se pone a analizar la razón dialéctica y la razón analítica. Y en el fondo, pues, Levi-Strauss se inclina hacia el determinismo porque esto es lo que estuvimos discutiendo. Esto es lo que estuvo discutiendo Jean-Paul Sartre. ¿Estamos determinados o no estamos determinados? Tal vez las partículas tienen leyes que determinan todo. Y el orden de nuestra vida está determinado. Si nos vamos por el lado de, de Sartre, pues no. La física no tiene orden, las partículas no tienen orden, son azarosas, y nuestra vida también es azarosa. Está en es la discusión que está en torno al determinismo o al existencialismo. Por último, Octavio Paz, en su libro Vislumbres de la India, nos pone un precioso poema en el que podemos no nada más de forma poética sino, de, sino de que también de forma intelectual ver la gran dificultad y la discusión en torno a la que estamos es una discusión importante saber si estamos determinados o si somos libres si quieres que hable de este precioso poema que resume mucho de la discusión por favor déjalo en los comentarios ¿qué opinas? Dame tu opinión referente a si somos libres o no lo somos. Si te gustó este video, dale manita arriba, suscríbete al canal.